Hola, volvió el canal principal. Sí, ya sé, ya sé que me extrañaban, pero bueno. Este... Quiero hacer este inicio para explicar rápidamente el porqué de mi ausencia Resulta que después del 53% de personas Me terminé frustrando con y Quise mandar toda la mierda No tenía las ganas suficientes para jugar otros Demons El GD me saturó Al base de que Saga Mochuga me ganó Me está haciendo la vida imposible Y se me está dificultando el subir videos Pero bueno Ahora voy a ver si voy a volver Realmente no lo sé Porque no voy a subir videos sin ganas Pero bueno, les dejo con el versus Bienvenidos a, al, al, al final, al desempate, al, al, al quién le tema a quién, eso. Este, capaz ahora él está hablando, pero es que tenemos, un, tenemos problemas de internet y bueno, no podemos retrasar más porque es que llevamos retrasando el... el, el eh, como se dice, el, el día del verso porque mucho tiempo, por semanas Entonces lo vamos a hacer hoy, así que vamos a estar como, vamos a estar mucho tiempo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, porque tenemos problemas de internet Ay, De hecho no, no estaba hablando hasta ahorita que dijiste, bueno pues ya Supongo que hay que comenzar porque como dijiste ya retrasamos demasiado Bueno loco ya empiecen de una vez ¿no? ¿Te ¿Hacemos práctica? Esto está yendo demasiado rápido <risa> ¿Hacemos práctica? Sí, de primero práctica vamos a ver qué tal nos va Ya quedó. Bueno, ¿cuántos intentos? 79, créeme que esto lo vas a ganar tú. ¿79? Sí. Yo lo hice en 8 intentos. Mierda, creo que practicaste demasiado poco. ¿Tá? Bueno, este, empezamos. Dale. No sé en qué momento empezaste, pero, pero bueno, yo, yo ya ahora ya empecé. Sí, igual. Bueno, no, no, la verdad no bueno, eso se llega el wave. Bueno, para todo y no. No, no, no, no dije nada, no dije nada, no dije nada. Perdí la rueda. un boludo. Aditrojou. Se <risa> me gallo. Mierda. Aditrojou. Recuerdo como esto me gustó casi nada. ¿sabes? Y chauzarlo o sea, me tomó mucho menos. Yeah. No, ¡68! ¡No! ¿Por qué? Estoy avanzando re rápido, eh. O sea, esto en las prácticas no me pasaba ni en pedo. Voy a hacer esto en full screen, me no aguanto. Efectivamente, como acaban de escuchar, mi querido amigo el cara espárrago KixiDash decidió abandonar en medio de la partida eh, temporalmente para jugar en pantalla completa. Yo me pregunto, ¿no podrías haber dicho, Ew, Augusto, espera un segundo porque voy a reiniciar el juego porque quiero jugarlo en pantalla completa, porque además el chavo le tarda como 10 minutos en cargar el juego porque tiene un... En fin, no importa Y, y, y, y podría haber pausado Y, y así no haberse, no haberse comido 10 minutos De no jugar y perder tiempo Pero bueno, no sé, me regaló esos 10 minutos Yo no, no, no lo había entendido, discúlpenme Pero bueno, es lo que hay bueno. ¡No! la madre! Ah, genial ah. NO LA PUTA MADRE Perdiste en el final. Estamos. ¿Cómo? Perdiste en el final. Ah, sí, eh, sí, sí. Eh, es el espíritu de Freedom, me eh, está pasando lo mismo. <risa> Por que solamente ahora, todo, o sea, todos pensaban que, que iba a ganar yo dándote una paliza así los huevos. Ah, cincuenta. <risa> Ay, pero... Bah. No esperaba perder ahí ni modo. ¡GG! ¡Listo! ¡Salta! Me no inventes. <risa> Tenés, un, tenés una chance más, dale, a partir de ahora ¿Te imaginas que me lo pase con esa chance que me diste? Te vas a arrepentir toda tu vida No te prometo nada igual ¿Tenemos No, olvídalo, ya, ya perdí no, no, no. Bueno Así que, a, a, entonces sí, ¿tu número es que fue 48? Eh, 51. ¿Cómo? 51. Ah, 51. Otra. Bueno, al final sí, fue una... No me gusta andar de prepotente, pero fue una victoria bastante aplastante las cosas como son. Mm, bueno, sí. Bueno, pero este te voy a dar la, la chance de de revancha, ¿te gustaría? Porque ah, la verdad no sé. No he te, no tenido mucho tiempo últimamente. Es, es que claro, es que también practicaste bastante poco, capaz vino de eso. O sea, Estaba en el hecho de que practiqué bastante poco, no tenía casi nada de tiempo. No se sé si te entiende nada, pero estoy de acuerdo estaría <risa> Ah, para, antes de que cortes la, la, la, la, la, la grabación Tengo algo que decir Este, a una persona Que seguramente esté viendo este video Ariana Lania Te reto un versus, hijo de puta <risa> Le vengo retando a ese chabón Como uno, hace unos eh, Dos meses Y eh, me dijo que no, que piensa que como yo me paso un extreme Este, juego muchísimo mejor que él Lo cual es mentira, el chabón juega mejor que yo Pero, pero, pero bueno, en fin Nada más, quería decir eso todo lo que querías decir, en serio Sí, era eso lo que quería decir bueno entonces entonces suscríbanse hijos de p suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete suscríbete